pases externos dentro del sistema LOTUS. La definición de pase externo es muy parecida a la de pase interno. Es el registro virtual del traslado de un legajo a organismos que están por fuera del Ministerio Público Fiscal. Las condiciones necesarias son las mismas. Tiene que existir una unidad fiscal y un fiscal correctamente asignados al legajo, esa información debe estar actualizada, así como también tiene que haber como mínimo una persona cargada dentro del legajo y a la vez se le adhiere el dato del operador que tiene que estar también correctamente cargado y actualizado. Una vez que eso está listo, podemos proceder a realizar nuestro pase seleccionando las personas entrando a la ventana de pases pero esta vez ya no es interno sino que externo y pueden suceder dos cosas una que yo empiece a ingresar el el organismo donde yo necesito que ese legajo se vaya por ejemplo la oficina judicial entonces comienzo a escribir y el lotus directamente lo trae a pantalla otra opción es que el, el organismo donde yo necesito que ese legajo se vaya, no esté cargado previamente en el listado de opciones por ejemplo yo quiero que el pase externo sea el gabinete médico forense entonces empiezo a escribir y no lo encuentro, despliego el listado y confirmo que ese organismo, el gabinete médico forense, no está cargado por ende voy a elegir la opción otro organismo y voy a pasar a detallar que ese legajo se va al gabinete médico forense. Puedo describir la manera en la que se va ese legajo y alguna que otra información que pueda adjuntar. Una vez que está listo el pase, lo acepto y de esa manera ya está actualizado el legajo. Si quisiera ver el pase que hice, ingreso a cualquiera de las personas, voy a la solapa de pases, ahí está el último que efectuamos. Con doble clic ingreso a la pantalla del pase y si quisiera puedo imprimirlo. No es este el caso, pero recuerden siempre tener actualizado los datos necesarios para efectuar un pase. De esa manera, el organismo que reciba el legajo va a saber desde qué fiscalía está recibiendo el legajo y con qué operador tiene que ponerse en contacto si tuviera alguna duda que consultar.